En directo desde Murcia, centésimo, nonagésimo, primer día, seguido de protestas contra el muro del AVE, el muro que, del corredor del Mediterráneo, el paso del corredor del Mediterráneo, un tren de mercancías por el centro de la ciudad, porque entre otras cosas transporta mercancías peligrosas, en contra también de esta pasarela, de esta barbarie, esta pasarela de la muerte, en la que hoy ya han instalado otro tramo más de escalera, la gente no desiste, la gente continúa, continúa luchando y viniendo a las vías para decir que no quieren muro y como siempre a un lado las gentes y a otros lados los agentes. Ni escaleras ni pasarelas. En la vía, obra ilegal. Atención fiscal en la vía, obra ilegal. Atención fiscal en la vía, obra ilegal. Atención fiscal en la vía sobrelegal, sobre vecinos. ...191 días seguidos de protestas en Murcia... ...191 días seguidos... ...esto como siempre comienza a partir de las 8 de la tarde... ...aquí recién nos incorporamos... ...y todavía queda personas que resisten... ...saludos Eva... Carmen, que cada noche están, están luchando, están luchando pacíficamente, pese a los 40.000 euros, más de 40.000 euros en multas, pese a los más de 40.000 euros en multas. Saludos Nuria, Loli, José Luis, Sergio... Joyes, María, Félix, Meriver y tantas personas más que luego os vais, estáis conectando en diferido las repeticiones. Esto es Murcia. Están instalando una pasarela de la muerte, una pasarela por la que está, está construida encima de una acequia, lo cual añade bastante peligro. Ya está denunciado ante la fiscalía. Ya está denunciado. Pero los vecinos lo que quieren es evitar la desgracia. Ese muro no se va a hacer. ¿Dónde están los dineritos que habían pasado? Quiere muro, 191 días seguidos de protestas en Murcia. Cuando vemos las escaleras que van avanzando, esas escaleras que van hacia la pasarela de la muerte... Pues esto es Murcia, la gente no se rinde. Una vez es decenas, otra vez es centenares, otra vez es decenas de o sea, miles y otra vez es decenas de miles de personas. ¿eh? El 30 de septiembre había más de 50.000 personas en la calle, el 28 de octubre más de 10.000 personas en Madrid, el, el 3 de febrero también miles de personas en la calle en una, en una concentración, el 14 de enero en Granada en apoyo a la Marea Amarilla de Granada, que allí están más de mil días sin trenes. Lo de Murcia es impresionante, por supuesto, todos y cada uno de los días, de manera ininterrumpida. La noche buena aquí, la noche vieja, la noche de Reyes, todos los días, por supuesto. Sábado, domingo, todo, todo, todo, ¿eh? Aquí, con calor, con frío, con lluvia, con todo. Saludos desde Barcelona. ¿Desde qué lugar? ¿Desde qué barrio? Por cierto, gracias, gracias a José, que me ha enviado una fotografía de, la, de mi querida Plaza Orfila. José ¿desde qué lugar? ¿Desde Sants? No, no, desde San, de San Fost. Pues de la Sagrada Familia. Pues como sabéis, el día 7 de abril, el día 7 de abril, van a venir numerosas personas desde Cataluña, a Murcia. Probablemente ya lo sepas, si no lo sabes, pues... te podemos decir cómo... ...lo están organizando para venir para acá... ...claro, claro... ...lo más probable es que, es que sí... ...genial, genial, ¿eh?... ...genial que se vaya... ...uniendo la gente... ...porque lo que nos quieren es separados, ¿eh?... ...nos quieren separados... ...desde Palcarca... Muchas gracias por los ánimos. Desde Centellas, Osona, hola. Voilà. Saludos desde la Pobla de Montornas, en Tarragona. Valjarca es de Barcelona, sí, sí. Línea 3 de metro. La línea verde. Ahí cerca del Tibidabo. Toda Cataluña con nosotros. Hay que unirse, ¿eh? Hay que, hay que unirse porque nos quieren separados, nos quieren divididos nos divide y nos y nos vencerá y de eso nada sí sí aquí siempre aquí siempre hay humor hay marcha hay pipas ya sabéis que nos multan por comer pipas hay que tener mucho cuidado ¿eh? que luego ya nos contó ayer Paco Carnicero y nos mostró la, la multa lo vimos en Periscope... luego también ese vídeo lo tenemos en Facebook y en YouTube por si por lo que fuera se borra porque aquí ya no nos sorprendería nada desde San Fons de Campsentellas Mira, pues esa población no sé dónde está. En Murcia sois los cachoando, muy buena gente. <ríe> con cara de sedicioso. <ríe> Cantarles y mucho ánimo. No, no, sí, sí. Aquí quieren sembrar odio, pero en nuestra huerta acerca ah, de, de, de Mollet y de parece, ok. Quieren sembrar odio, pero en nuestra huerta no crece el odio, lo siembre quien lo siembre. Eso ya lo saben. Ya lo saben por aquí, que lo siembre quien lo siembre. Trabaja, trabajo en, en una empresa de pipa. Pues mira, aquí tendría buen empleo, eh. Mire donde mire, mira, hay gente aquí comiendo pipas. ¡Ay, nieve! ¡Ay, ahí. El gesto, este es el gesto. ¡Pum! Eso ya son 5 euros. ¿Eh? ¿Qué? Que no es nada de lo tuyo No, no, porque quiere decir algo, aquí tiene No, no, no No es nada de lo mío, dice Toñi No, no, aquí Mira, Toñi, sujétame un, un momento esto Vamos a ver Que vengo equipado con cositas Sí Cuando llegas por la noche a tu casa tienes que llegar Bastante hecho pulvo, sí no, pero, y luego llego a casa y no te duermes y pronto. no, no, claro, cuesta, cuesta conciliar el sueño claro, claro claro. ¿Sigue toda... claro, claro miramos vamos a ver, si sale hoy es el día mundial de la poesía hoy es el día mundial de la poesía y entonces por dentro de lo que cabe Aquí ha ido mi dedicación, hay muro de metacrilato, es transparente, tú no lo ves, como ave por volar te sientes libre, vuela despacio, te puedes estrellar. Son pantallas, sí, acústicas, apenas puedes oír lo que al otro lado sucede. Sí, ese muro está en Murcia Al otro lado, Cataluña Dos poblas separadas que volem Abrazarse, vindrem Us esperem ¿Vale? Porque aquí los medios, los medios También nos ponen muros Entre Murcia y Cataluña Y vemos el muro que tenemos aquí Y no damos cuenta que igual que los pájaros Se estrellan con el muro transparente ...también nosotros nos estrellamos con ese muro transparente... ...que nos ponen los medios... ...y que nos hacen creer que la gente de Cataluña... ...son gente malvada, perversa, terrorista... ...bueno, pues lo mismo que nos dicen... ...a la gente que estamos aquí, en este lado de la vía, ...lo mismo que nos, que nos dicen... ...entonces, si luchamos contra el muro... ...luchamos contra todos los muros... ...luchamos contra todos los muros... ...y uno de los muros es este que hay... ...entre Murcia y Cataluña... ...y he hecho el paralelismo con el, con el metaquilato... ...porque no lo vemos... ...y ahora que somos los protagonistas de la noticia... ...nos damos cuenta... ...de que igual que lo, que hablan mal de nosotros... ...hablan mal de ellos... ...¿eh? Exactamente... ...y desde Cataluña nos dice ...nos dicen que nosotros... ...tampoco nos creamos nada de lo que dicen allí... ...porque a ver... ...en una familia misma... ...pueden ser muchas personas independentistas... ...y entre ellos algunos igual no, no no que igual algunos tampoco se pueden ver entre ellos es como cuando uno se casa que igual hay, hay parte de la, de la familia que no invita que no tiene nada que ver que gente independentista y buena hay buena mala buena que hace cosas malas buena que hace cosas estúpidas mala que hace cosas buenas de vez en cuando mala que, hay de hay todo gente que es independentista nace, eh, española también de todo o sea de, hay gente de todo en todos sitios y parece mentira que tengamos que recordarlo parece mentira que se nos olvide algo que es tan obvio, tan importante, porque uno mira a su, a su propia familia y encuentra gente buena y gente menos buena. Y resulta que parece que luego, en, al otro lado de la frontera, son todos malos. Pues eso no va así. Eso no va así. Entonces... ¿Eh, sí? Tengo varios. Porque digo, digo, igual, son capaces de que me lo piden, veis, ya sabéis, y me he traído varios. ¿Eh, sí? Dime, dime, dime, dime Loli Que, que cuando te hablan tan, tan mal de alguien Si es de una ciudad o de una provincia o algo Cuando vas a ese sitio va a ver, a comprobar lo que te han dicho Y ves que es todo lo contrario contar, Todo lo contrario Sí, sí. Hay más gente buena, hay más gente buena de lo que parece ¿Qué te pasa Loli? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? Pero si yo lo sé y no te enfoco en foco no, pero, ¿qué pero, pero sale, sale bien, bien eh? la cámara yo le he dicho trata bien a Loli y cámara, me hace caso eh yo le he dicho bien, ¿Qué trátala ¿qué, bien trátala bien que, que luego pasa suele pasar eso que, que, que luego va, va pendiente a ver, a ver a ver a ver qué es lo que han dicho Mira, Raquel no te dice es, Raquel es, pero si no era así lo que, decían. Lo que decía cuando cuando veo se pone algo Mira. luego ve todo lo bueno que es te estás haciendo bueno. para eso y otra vez sirve decirme... Para llegar y, y, y no, no, o sea, te han dicho tanto lo malo, lo Exacto, malo? Que, que, que no ves tanto, que no ves nada, es que no ves nada. Ahí, ¿dónde? Loli, te están diciendo, ole Loli, muy bien Loli, muy bien señora. Mira, mira, todos esos corazoncitos que te están enviando ¡Ay, son para qué bonito! Son ¡Ay, son muchas tí. gracias, cariño! ¡Ay, qué bonito! Pero ah, estaba Marta y no sé qué más personas ahí de qué Barcelona. Bonico. ¿Te das cuenta qué cantidad no de estar gente? Estar yo, no. yo tengo una amiga en Barcelona que se llama Olga y es maravillosa y la conocimos en un viaje y, y yo le digo, ¿qué? ¿Cómo está? Y tú sabes, nos queremos un montón. Fue pues flechazo a primera vista, una persona maravillosa. Claro. Yo soy murciana y ella catalana... Y nos apreciamos un montón, hacía un montón de años claro. O sea, y mira, es que... Mira, mira, mira, lelo. Loli, guapa ¡Uy, qué bonita! has visto Raquel, de Barcelona ¡Ay, qué bonita! Isabel, guapas también Ay, Aquí mira, tenemos, a no. tenemos a Charo Tenemos a Charo ¡A ti, a ti, a ti! Guapa, guapa Ay, Ahora, a... déjate anda Mira a Charo Ella <risa> quiere salir y encima que le digan guapa Aquí tenemos a Toñi Toñi García Que un día hicimos un especial en su casa, ¿eh? Hicimos un especial para mostrar los cuadros de su padre, que es pintor realista, porque esto ya es mucho más que una que una protesta, esto ya es un movimiento sociocultural. ¿eh? Aquí nos encontramos, hemos tenido ya pues pintores, fotógrafos, ha habido exposiciones de, de fotografía, de pintura, eh, arte urbano, poesía, bueno, esto es impresionante. Varios conciertos, ha habido ya dos conciertos eh, denominados Soterra so Rock, conciertos aquí los jueves, mañana habrá concierto en las vías, mañana te podrás conectar y habrá música. Por supuesto el folclore de los, de los viaquingos, que han creado adaptaciones de populares canciones y de villancicos a esta realidad murciana de estos tiempos. Esto ya es algo y es una somos una familia, somos una gran familia. Hemos pasado aquí todos juntos una noche buena, una noche vieja, una noche de reyes. Nos vemos todos los domingos, bueno, nos vemos todos los días. Pero los domingos son días, ¿no? Pues, entonces también nos vemos todos los domingos. Esto es impresionante. Aquí ya, pues uno hace así y enseguida pues, vemos a Eva, Carmen, Loli, Mari Carmen, Sandra. ¿Eh? Somos una gran familia, Charo por aquí? Besitos a los piolines. Sí, ahí están, ahí están. Dime. ¿Tienes familia en Barcelona? En, en Gabá. Ah, en Gabá, sí. En Gabá, sí. sí. sí. sí, sí, sí. Y muy bien. Mándale un saludo. ¿Cómo se llama? Hola, pues son, son Pepe, Matilde, paga Andrés. Eh, Muchos más, yo... pues fíjate, pues nada, luego le mandas periscos que te, te vean aquí, porque tú vienes eh, bastantes veces, Toñi. Vienes bastantes veces. ¿Qué? Soy la hija del pintor. La hija de, de Ángel, Ángel García. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí continuamos. Luego por aquí también tenemos, está aquí está Carmen, tenemos Antonia, Juani. Y recordadme los nombres, porque yo todavía... ¿María ahí? Mavi. Sí, pero Mavi. ¿quién? Mavi. Mavi. Es que Mavi hay unas cuantas Mavi. y aquí... Mavi. Y a veces la llamo Mercedes, porque también había aquí en un cupico. Ah, Mercedes. ¿Dónde, está? Está, ¿Dónde está Mercedes? ¿Dónde está Mercedes? Marisa. Pues vamos, va, vamos, a hacer, vamos a mandarle algo a Mercedes, ¿no? Mercedes no tiene Facebook. Mercedes no te ve. Bueno, pero luego esto esto queda grabado. Esto se puede ver, lo mandamos como sea. que Yo te veo lo, otra vez grabado. de otro... ¿Cómo es eso del triángulo? ¿El triángulo? Periscope. Eh, periscope. No, no. YouTube. YouTube. YouTube, YouTube. Sí, sí. Eh, y luego. Te veo todos los días a Toro Paso. ¿Cómo que me ves? Tú ves lo que pasa aquí. Veo, te, o sea, veo, yo te estoy veo detrás. Lo, yo lo prácticamente sé, no sé. Te santo. oigo, te oigo. Porque ah, tú estás siempre en voz. Sí. La voz en alto no, es la tuya. La voz. Estás todo el día por ahí. No el callo. El rodando no callo. No Bueno. Oye, venga, vamos a hacer una cosa Vais compartiendo Vais compartiendo Y ahora Juani os hace una buena declaración Y os pone al tanto de la situación en Murcia ¿Vale? Vais compartiendo La gente de las vías no dejan de participar Por supuesto, Sergio ¿Eh? Vamos aquí a buscarnos un cámara Vamos a aprovechar Las luces que... ¿Dónde están las luces? Aquí Vamos a aprovecharlas Vamos a ver Juaní, sí, siempre. Es. Juaní, siempre. Es. Pero, mira, todos se vienen para atrás para ver la tele. En vez de estar allí acompañando a Juaní. Me la dejáis sola. Me dejáis a Juaní sola. Dime. Que haya gente, que haya muchos Bueno, claro, pues es que la gente se me viene a este lado. Dime. Ya, pero si es que se me vienen todos para este lado Donde estoy yo, mira Todo aquí, delante de la cámara En vez de estar allí detrás ¿Eh? Mira, aquí vamos Mira, han salido hoy de marcha No, hoy no hemos quedado por aquí Hoy no hemos quedado por aquí Porque no han dado a final autorización No ha llegado a tiempo la autorización ¿Eh? Vamos a ver Antes me dijo. ¿Qué me dijo? Carmen, que está por ahí. Vamos, Eva. No me ve. Venga, vamos con Juani. No, no, pero.. Eh, Mari. María, vente para acá. Agarra el micrófono. Venga, ponte, ponte. Hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Que yo también me la quito, ¿qué te crees tú? Que esto me gusta a mí. Venga, no, no, no. venga. Eso, venga me... Eso es tu pregunta y yo contesto. Juaní, <risa> dígame. ¿Puany? dígame, dígame, dígame. María... Dime, dime. Oh, María, <risa> explícale, explícale. Explícale a la gente qué te hace venir noventa y un día seguido. Pues que en el 2006... ahora, a ver. Me me Mira, a ver. son cosas del directo. María le hace gestico. María que está aquí, le hace gestico. Estas son cosas del directo. Dice, hoy ha llegado tarde, Decilio, no hemos visto cuatro matados, no hemos ido antes. Sí, sí, pero hemos llegado tarde, pero aquí estamos. Sinvergüenza, vamos. No lo viste sin vergüenza, ¿eh? Con espacio, con espacio, ¿eh? No que te diga sin vergüenza, sino sin vergüenza, ¿eh? ¡Se pobre no, Mari, son los nervios del directo. Venga, no, no, no. Vamos a ver. Pero ponte ahí acompañando. Que la... Es que tú la miras y le haces gesticos, que a mí también me pista, María. Ponte aquí. No, venga. Estas murcianas, estas huertanas. Vamos a ver. ¿Qué hace aquí...? tantísimos días, que yo te veo todos los días, 191 días. Sí, sí, estamos aquí 191 días, pero no son 191 días, son 30 años atrás que empezamos a estar aquí, luego se consiguió en el 2006 que se aprobara por el ayuntamiento, por la comunidad autónoma, por el ministerio, se aprobó, salió en el BOE, todo perfecto, ...aquí se vendieron cantidad de vivienda a un precio desorbitado... ...porque esto se iba a quedar chulísimo, con un bulevar, ...con la vía soterrada... ...y resulta que todo eso que nos habían vendido... ...se lo han pasado por donde ellos han querido... ...se han gastado el dinero que tenía en el 2006... ...porque no, no, ahora no lo tenemos por ningún sitio... ...y ahora nos quieren cerrar el barrio... ...con un muro... ...y estamos aquí... ...estamos aquí... Y estamos aquí porque no queremos eso. Queremos que no hagan lo que estaba proyectado desde 2006. No es que no lo queremos, es que creemos que no nos lo merecemos. No nos merecemos este barrio y, y toda la costera sur lo que quieren hacernos. No nos lo merecemos, sinceramente. Yo le preguntaría al alcalde si sus familiares tuvieran que pasar por esta pasarela, si lo hubiese hecho igual. Al alcalde y al delegado del gobierno, si tuvieran gente aquí que les doliese de verdad, ¿la hubiesen hecho? Que se lo pregunten. Mira, no soy el alcalde, pero a lo mejor te diría, pues si sale rentable, igual le dan por sal con la familia, vete a saber. Me vamos a humor, ballesta, me extraña, ballesta, me extraña, vamos a echarle humor, eh. Me extraña. Vamos a humor. Sí, vamos a echarle humor porque porque, vamos, porque esto es de pena, esto es, esto es, de, ¿eh? esto es lamentable, esto es lamentable. Sí, pero yo quería, yo sí me gustaría ver a la, al alcalde aquí pues lo menos mirándolo, mirándolo frente a frente a nosotros. Cuando venía a pedir me gustaría verlo. Sí que venía porque cuando quería los votos sí que venía. Hace dos años tenía sostenía la pancarta. ¿Eso? Sí, señor De eso el eso su sí, el 2015. En el el 2015. El año y medio sí. Señor. Y dijo, mercado, y, dijo que, y dijo que dimitiría antes de que aquí hicieran un muro si, si él salía de alcalde dimitiría lo dijo en Champío 10 a un señor que le preguntó directamente ¿en quién podemos confiar? si dice que es el alcalde de todos los murcianos pues nosotros debe que somos de, del norte mujeres jóvenes, me voy a casa hasta luego no vamos. Adiós, otra luchadora que toda la noche está aquí cuando sí, puedo, vengo. Sí, claro. Decía Carmen que quería uno, ¿no? Sí, así ah, Bueno, nos vemos... Después, venga, Eva, mira, Eva... Adiós. Eva está aquí. Eh, Eva, cuando puede, baja. Y fijaos, eh, estudiando oposiciones. ¿Para qué? Eva estudia oposiciones y en el rato libre viene aquí a oponerse al muro. Lo de Eva son las oposiciones. Eh, lucha, vamos. Es incansable Eva, ¿eh? Aquí toda la gente, de una manera u otra, luchando. Y comentaba María que el alcalde dijo que a un vecino que dimitiría... Dimitiría, dimitiría. en San Pío 10, lo dijo. Le preguntó un, di un... un señor y le dijo que si él era alcalde, dimitiría si aquí se hacía un muro. Lo que nos están haciendo ahora, claro. Yo... Y res de res, nada de nada. No, no yo espero que dimita, ese señor no se vuelve a presentar. Si tiene dignidad no se puede volver a presentar hasta el alcalde. Vamos, yo, yo lo creí cuando lo dijo. Entonces nos va a dejar en muy mal lugar. Yo creo que este señor no se vuelve a presentar para el alcalde. No. Eh, es que ya se está conociendo ya como el alcalde del muro. Se va a quedar para eso. Sí, pero yo creo que no lo va a soportar y, se, y ya no se va a volver a presentar. No. Decían que tenía carrera para ser presidente de la comunidad. Eso ya parece que ese camino, igual toma más, igual toma más el camino Santiago, ¿no? Ya se lo han el de Santiago ¿Eh? ese, ya, ese ya se lo han cortado sí. bueno, O el de Caravaca Que puede también peregrinar a, a Caravaca a es también, Que ¿no? año jubilé puede, ahora, ahora sí, puede. No, ya ha pasado, el año jubilé ya ha pasado ¿Te ha pasado el año jubilé? Sí, claro, en diciembre, en diciembre terminó Bueno, pero si él se jubila, es año jubilé <risa> <risa> Bien, bien, bien, bien, bien, bien. No, no, no. A ver, Yo escribo poesía, pasa que me da apuro, pero Yo escribo poesía, claro Sí, muchas gracias. No la he recitado antes en condiciones, pero. A ver. Ahora me das una. Vale. ¿La lees? Ve la primero y luego la entona. Venga. Primero la lees para ti y la recita. Venga. Es que hoy, pues, es el Día Mundial de la Poesía. Ah, por cierto, Carmen. Carmen, sujétame este momento. ¿Qué te sujeto? Sí, la cámara. La cámara. Sí, un momento, ¿vale? Y. ...voy a hacer una cosa... Estoy a enfocando ver. A, la que está recitando. ...a ver, ¿me tienes que ayudar? Mira... ...¿vale? ¿me tienes que ayudar a los calcetines? ¿sí? Enfoca a los calcetines... ...¿vale? Hoy también... ...son gestos, ¿vale? Es, hoy es el día también... Eh, de lo, del síndrome de Down, ¿vale? Y entonces un gesto era llevar calcetines desairados, ¿no? Uno, cada uno de un color diferente. Pues bueno, aquí también, ¿vale? Aquí también dedicamos este periscopio de hoy a todas las familias que, que tienen niños y niñas con síndrome de Down o ya adultos y que hay personas que las consideran. Personas minusválidas, ¿no? Cuando todas las personas somos válidas, todas las personas. Venga, Loli. <ríe> y, y que a ver, todas las personas tenemos, tenemos discapacidades y capacidades, solo que hay personas que lo admitimos y personas que no lo admiten, que se creen capacitadas para todo. Muchas de ellas son tertulianas ¿eh? Eh, en programas de radio y televisión, opinan de todos, creen que saben de todo. ¿eh? Bueno, pues no. ...y quien ha conocido a gente con síndrome de Down... ...pues sabe que por lo general son personas encantadoras... ¿eh? ...que ya quisiéramos muchos y muchas ser de amables como, como ellas... ...entonces nada, el gesto de los calcetines de un color diferente... ...también os digo un secreto, no me ha sido muy difícil... ...porque no encuentro el par de cada uno, ¿vale?... ...entonces digamos que me ha sido relativamente fácil... Me retiro, que a mí esto también me da vergüenza, ¿eh? Lo que pasa que aquí un poquito de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. Hay que mostrar la realidad, cuando haya más, más gente, más gente, cuando hay menos, menos. Cuando, bueno, llega la policía, pues porque pues, llega, cuando se va, pues que se va, lo que sea. Pero aquí estamos 191 días seguidos. Y hoy, pues, el Día Internacional de la Poesía y el Día de Síndrome de Down. Y, por supuesto, ven aquí un momento, Carmen. Toma. Carmen, ven aquí, Carmen, toma, ahora me la, me la devuelves, y Carmen, Carmen es una de, de las poetisas de las vías, ¿vale?, de los, a los, de los a los pocos días. ¿eh? Sí, será que Cecilio se queda corto. Vamos bueno, que... pero tú ya tienes por ahí un libro publicado, para, y además está en mi casa, que es más importante todavía. Y, y que tú lo tenga no lo has yo. No publicado porque no te ha dado tiempo. Bueno, Mica, mica, mica, mica se Pla la pica. Mica, no mica. No te ha dado tiempo, pero cuando te dé tiempo tú publicarás uno. Pero Carmen, si no. Carmen, además además hace poesía gráfica. Porque eso que Estoy dice. Expresa no, sí, nada más, pero, pero, pero por eso lo digo. Lo digo porque los fotógrafos de aquí, de, de, de Murcia, te adoran. Porque cuando viene a las vías, el rostro de Carmen expresa lo que está sucediendo. Si lo que está sucediendo es un drama, ella lo expresa. No, no, por eso te digo yo que es poesía gráfica, que tiene el sentimiento, el sentimiento lo lleva y lo muestra y no lo comparte. Y además luego sabes ponerle palabras. Es que además sabes ponerle palabras. Que me está dando vergüenza. Pero aquí quitas un poco de vergüenza para luchar que tanto sin vergüenza. A mí también me da vergüenza salir aquí, Carmen. Pero la gente somos los medios y aquí sabes qué pasa, que luego hay gente elitista, que cree que, que, que por lo que sea, por, por, eh, por publicar varios libros, por, por lo que sea, son mejores personas. Tú eres una de las grandes de esta revuelta, de la huerta, de esta lucha en las vías, Carmen. Qué vergüenza. Qué vergüenza. porque tiene vergüenza. Si no la tuviera si no la tuviera ¿qué iba a hacer yo? Me, ten me tendría que alejar, daría miedo ¿sabes? Pero no, no, entonces la gente lo tiene que saber. Me ha gustado muchísimo tu poema y además borda la situación. Ah, sí. Yo me daba, digo, se lo envío a algún amigo para que le haga una corrección en condición nuestro programa y tal, y pero dije, "No, venga, lo hago así." Me quité un poquito de vergüenza, ¿eh? Lo he publicado en Twitter, en el Facebook y eso y luego lo he, lo he, lo he traído aquí para, el, para que lo vea. en el Facebook me parece que ha sido. Sí. Y me ha encantado. ¿Sí? Lo que pasa es que no tenía el momento para decirte bueno. ...ya cuando te he visto con él en la mano... ...digo ya esto de aquí no... ...es que es una poesía para decir... ...que si luchamos contra los muros... ...luchamos contra todos los muros... ...no solamente contra este... ...y yo que me he pasado años... ...siendo para pocas personas... ...pero suficiente para, como para que sea molesto... ...el catalán en Murcia... ...y el murciano en Cataluña... ...pues el que ahora hayan... ...numerosas personas... ...que vengan para acá... Y que además, desde hace meses, se conectan en Periscope porque Marta lleva meses. Víctor, que hacía tiempo que no lo veo por ahí, lleva meses. La cuñada de Marta, Silvia, también. Es decir, y, y más personas. Eh, Raquel, que ahora también se conecta bastante. Es decir, que me han enviado una fotografía de mi barrio. Ayer la pedí ah, ¿sí? y me han enviado una fotografía por Twitter de cómo está mi barrio. Me ha encantado. Fíjate tú, qué bonito, ¿no? Entonces, el, el, el que yo que soy de ambos lugares, al final, tras tantos días de resistencia, que cuando venga serán doscientos y pico días, se unan estas dos poblaciones y demuestre que hay gente buena y hay gente mala en todas partes. En todas partes. Gente buena y gente mala y gente estúpida, gente buena que hace cosas malas, gente mala que hace cosas buenas, gente buena que hace cosas estúpidas. Todas las combinaciones posibles. Sí, sí, sí. Ah, es así. Porque hasta las personas buenas de vez en cuando hacen algo estúpido. Eso no lo hace humano. Claro, estamos aprendiendo en el aprendizaje de la vida ¿no? y no somos perfectos, entonces tenemos que equivocarnos todos. Exactamente. Y entonces que vengan personas. Y a mí pues, me hace especial ilusión, pues, porque oye, van a venir gente que que, que, que si yo hablo con, con estas personas de Barcelona, es decir, puedo hablar y sentirme más cerca todavía de allí, ¿no? Porque sí, lo he hecho exacto. de menos. Porque tiene añoranza de. Claro, del tiempo a mí si me dicen que han ido a un sitio y yo lo conoceré. ...probablemente, ¿no?, o en una calle, o lo que sea... ...y aquí hay conversaciones que no puedo mantener... ...o conversaciones que, bueno, que son más propias... De, de, ...de la cultura catalana que de la cultura murciana... ...entonces yo aquí también siento ese vacío... ...y que vengan personas, además, a solidarizarse... ...es precioso, es precioso... ...y luego además, el precedente este que se ha creado en Murcia... ...de juntarnos personas de diferente ideología... diferente creencia religiosa... ...o a, ausencia de creencia religiosa o de ideología... ...de diferentes aficiones, de todo... ...aquí en las vías y, respe y respetándonos... ...pues aquí tienen cabida todo tipo de personas... ...de país que venga... Se, ...todo, todo... ...nos avisa la policía de que enseguida... ...se abre el tráfico... ...venga... volve ...nada, le, a la policía le decimos... volve y, ...y nos vamos hacia la acera... ...oye Carmen, pues... Venga, y por ahí... Está, mira. Claro, es que es que luego luego dicen que la gente, que si es terrorista, que si no sé qué, claro. Se ven ahí, se ponen ahí. Ey, cuidado, Eva, dime. ¿Quién tiene la mochila? Ah, Maricarme Venga, Carmen. Mira, la gente se esconde aquí, así, en la sombra, claro. Luego los, los, los ven, los corruptos, por el periscope y dicen, míralo, los terroristas. Ahí escondido en la sombra. ¿Es ¿El, el de sicario económico? No lo llevaba a ver. Eh, ¿Cómo dijiste que te llamaba? Tyron. Tyron, Tyron. No lo llevaba a ver. Pero, porque voy muy liado, pero lo tengo pendiente. Sí, sí, lo tengo pendiente, Tyron. Tyron es que el otro día es, Tyron es de Ecuador y el otro día estuvimos por aquí hablando también. ¿eh? ¿Conductor de autobús puede ser? No, no. No, entonces ya me, me, me estoy confundiendo de, de dos personas diferentes, pero. Eh, y además, tú decías el otro día que querías comentar algo, que te dije yo, otro día lo, sí, lo comenta. Sí, eh, quería hablar algo algo diferente a lo que es el soterramiento. Yo sé que esto tiene lo suyo, ¿no? El pueblo reclama lo justo, pero todo tiene su tiempo, me imagino yo, ¿no? Ajá. Y creo que quienes están a cargo de esto pueden hacer conciencia, más que todo con esta parte de Murcia, ¿no? Murcia es una ciudad, ¿no? Es una capital de provincia, de, de comunidad. creo que le deben de dar la prioridad. Y porque eh, Santiago el Mayor no es Santiago el Mayor, es Murcia. Murcia, como le digo, es una, la capital. Y se lo merece. Sí, para, para la gente que no se sitúa, porque no es de Murcia, tenemos que decir que Murcia, el centro, prácticamente, es lo que está al otro lado del río. Entre el río y las vías ya hay una parte que todavía es céntrica, pero ya está algo, algo discriminada, el barrio del Carmen. Y ya a partir de las vías, que llega hasta la montaña, hasta la cordillera del sur, ya parece que no es Murcia, pero sigue siendo Murcia, sigue siendo Murcia. Las fronteras ferroviarias pues son muy psicológicas, las fronteras como el río... También, entonces ya son dos separaciones que hacen que parezca que esto no es Murcia, ¿no? Pero esto es Murcia. Esto es Murcia. Y si esto lo encierra, están creando un gueto a pocos minutos caminando. En diez minutos caminando estás en el centro centro de Murcia, ¿no? No quedan más de 200 metros de la estación de, de tren. Y es por lógica que si, que si están tan cerca un lugar donde es transeúnte y que prácticamente es comercial, como este lugar... Deberían darle prioridad con ese soterramiento. Es más, una vez que salga ese soterramiento, creo que Calmasco podrá poner su negocio. Exactamente. Y sería beneficioso para Murcia y para todos los ciudadanos, para todos los contribuyentes. no Es curioso que hay asociaciones de empresarios, ¿no? Se están despidiendo ahí la gente fina, hasta mañana. Aquí somos una gran familia, ¿eh? y, no, y nos despedimos, y nos despedimos, fin de mal. Eh, Decía que hay asociaciones de empresarios que siempre presumen de defender los intereses de la, de la empresa, que todo vaya bien, se quejan a veces cuando hay una manifestación que si se pierde dinero porque esa tarde la gente no compra en las tiendas y en cambio, en cambio han abandonado a todos los comercios de, esta, de estas zonas. No quieren saber nada, no quieren saber nada. Sí, es que yo creo que... Yo creo que el pueblo... Yo creo que Santiago el Mayor debe hacer un llamamiento a toda la ciudadanía murciana, de que colabore, porque es Murcia. No solamente es Santiago el Mayor, sino que es Murcia. Entonces yo creo que el pueblo de Murcia, la ciudad de Murcia debe buscarse todas. A, ¿Qué sé yo? A congregaciones, a todo lo que Ustedes hacen por tener Este, este, este, este sotornamiento, creo que deben De apoyar, en general No solo a Antigua Mayor, sino que a Todo Murcia Así es, bueno Tyrone, pues Muy amable por tus palabras Tyrone ya comentó el otro día Que llevaba bastantes años aquí Que viniste de la costa ecuatoriana Físima, Maricarme, Que viniste de la costa ecuatoriana Y que no quieres ver Murcia con muro. Exactamente, yo tengo 18 años viviendo aquí en Santiago el Mayor y sería un poco penoso o tal vez un poco dificultoso saber que uno va a tener que pasar, subir un puente, bajar un puente, qué sé yo, un, lo que tenga que hacer pero a lo mejor uno es joven, pero las personas mayores realmente son, se, la llevan, se la llevan complicado aunque hay un ascensor, porque no siempre va a estar dispuesto Y que no es lo mismo bajar a la calle y ver el final de la calle que ver un muro o sea, es que eso aterroriza es que psicológicamente y conscientemente, ver que no tienes salida, no es lo mismo caminar, salir a la calle y ver que tienes, como aquí ahora mismo, que hay un cruce y que puedes ir pues hacia cuatro lados diferentes. Que de repente bajas a tu casa y nada más que puede ir a un lado o al otro. Es que eso atemoriza eso. Así psicológicamente, es. Psicológicamente, a uno lo pone. Y cierra a la gente eh, en sus casas. Exactamente, ¿no? lo adherente a esa gente. Entonces, ¿qué puede hacer la gente mayor? No puede, no puede porque realmente va a coger temor. Por todo, por todo. Entonces yo creo que lo que están haciendo ustedes es justo, es justo pedir, pedir realmente que, que no se cierre, que no se le ponga muro a Murcia, que no se le ponga muro, que no se divida, que una división total al poner este muro. Sí, Entonces, demás, yo, yo creo que debe, deben de hacer un, un grito, un llamamiento a las máximas autoridades que hagan conciencia para que a Murcia se le dé la prioridad que necesita. Muy bien, Tyrone. Pues muy amable por tus palabras. Nos vemos todos los días, los días. Venga. Venga. ¿A dónde? Vamos a ver, vamos a ver, espérate, a ver un momento. Ya la policía se está marchando. Hay ocasiones, hay días donde la presencia policial continúa porque por la noche hacen obras, ¿no? Para evitar interrumpir el tráfico por la noche. Espera, espera. ¿Os, os, os veis ya? Es que a lo mejor... Eh, sí, porque quiero mostrar la escalera, que vea la gente, ¿vale? Y si veis que no, pues miráis alternativas. Siempre hay. La, la, la gente de Murcia es muy solidaria. Mirad, vamos a mostraros lo que están haciendo aquí, ¿vale? Mirad. Esto, estamos en el paso a nivel. ...de Murcia... ...de Santiago del Mayor... ...y... ...en esa esquina... ...que estáis viendo... ...ahí se cruzan dos acequias... ...una que va... ...en dirección al norte... ...y otra... ...que va en este sentido... ...y esta acequia... ...y por debajo... ...cuentan los vecinos que hay más acequias... ¿eh? ...yo os comento... ...lo que lo que tengo con más certeza, pero esto algún vecino no lo, no lo puede contar muchísimo mejor. ¿eh? Entonces, aquí abajo hay acequias, está hueco, ¿vale? Para que os hagáis una idea, no sé si se llegará a ver, pero aquí hay como un pequeño bache, aquí, aquí, y es del peso de la, de la maquinaria que, que está trabajando. Es que eh, lo extraño es que todavía no ha habido un accidente laboral. Y esperemos que lo extraño sea la norma, ¿eh? porque no queremos que a persona alguna le suceda algo, ¿vale? Entonces, esta, esta pasarela encima de una acequia. Hoy han incorporado una parte que es esta escalera. Ayer tarde, comentaban los vecinos, porque aquí los que, lo que están informando son los vecinos, ¿eh?, la gente somos los medios. Y los vecinos estaban informando de que ayer tarde trajeron parte de la escalera, pero se la tuvieron que llevar porque no cumplía con las medidas necesarias. ¿eh? Por centímetros no, no la podían poner. Es decir, la chapuza aquí es día tras día. Es una obra chapucera que está poniendo en riesgo vidas humanas. La integridad, la integridad física de las personas. Eso es lo que, lo que se pretende entre otras cosas evitar que pase que pase una desgracia que luego sucede como el llamado accidente de Santiago que están maltratando a las víctimas o las víctimas del también llamado accidente del metro de Valencia entonces lo mejor es evitar la desgracia. Y la desgracia se evita no construyendo algo de forma chapucera. Esto está denunciado, ¿eh? Esto no es que lo diga yo, esto lo dicen técnicos. Yo transmito lo que gente con conocimiento de causa dice. Y está denunciado a la Fiscalía. Pero ya lo sabéis, quien, quien quiere dinero, pues las, los daños humanos los ve como... ...fuego amigo, como daños colaterales... ...no, es lo típico de... ...es lo típico de... Uf, a, ...alguien tiene que perder... para que mmm, todos ganemos, ¿no?... ...es muy típico eso... ...pues esto, es así, ¿eh? esto es así... Eh, ...la gente... ...está atemorizada... ...ya hay muchísimas personas... ...que están diciendo que se niegan... ...a utilizar la pasarela en el momento en el momento que esté puesta, eh, o sea, que esté habilitada el paso. Da cierto vértigo verlo desde aquí, la pantalla, probablemente, el Periscope no no no, no dé como para el vértigo y al tiempo que la indignación que da, por debajo irán 25.000 voltios, ¿eh? va una línea la catenaria para que pueda pasar el tren, de alta velocidad y el corredor del Mediterráneo van 25.000 voltios ¿de acuerdo? 25.000 voltios por debajo de esta pasarela esto vamos a ver si un, un día por el día hacemos un especial acordamos una fecha y hacemos un especial para que se pueda ver y se pueda apreciar esto La gente... A ¿Sí? Venga. Ha dicho que va a pasar, ¿no? a ah, muy bien. Obvio, Le pilla de paso. Sí. sí. Mira, gracias. Deje... Hasta mañana. te más. La gente es muy sí. solidaria y se preocupa de que no vaya yo, porque al otro barrio, ¿eh? No vaya eh, solo, ¿no? Bueno, no vayamos mi hermanico y yo. Ya sabéis que yo voy siempre acompañado de mi hermanico. Sí. Pues, mi hermanico Jesús, pues 30 años de lucha para que soterren las vías, 30 años, 30 años, ¿eh? Y desde 2012, concentraciones todos los martes en esta zona, todos los martes, todos los martes, ¿eh? Que habían vecinos que consideraban que, bueno, pues le miraban como, bueno, con cierto desprecio o ninguneaban a la gente que luchaba. ...y ahora todos los días... ...y ahora todos los días... ...todos, todos los días... ...sí, Nuria... ...yo para mí llega un momento que todo es Alcantarilla... ...y, y, y todo es alcantarilla. todos los días son martes... ...y no me acuerdo... ...pero hoy es miércoles... ...hoy es miércoles... ...y en una población aledaña a Murcia... ...Alcantarilla... ...que está partida por dos, dos sitios diferentes... ...hay algún perisco ...cuando lo ponga en Youtube... ...también os... Bueno, ...os pondré el enlace... Eh, ...en Alcantarilla es aún peor... ...porque el tren pasa pegado a las casas, literalmente, ¿sabes? es Esta obra aberrante, por cierto, triste, ese, esa pintura que hay allí, que Murcia no se parte, y luego hay una pintura al lado, realizada por un artista, que no sé si es, un artista barcelonés, que vino a Murcia, o un artista murciano que vive en Barcelona y que vino para acá, a hacer la... Hacer este arte urbano? Pues comentaba que en Alcantarilla, en Alcantarilla veis ese muro de hormigón con la valla metálica, ¿no? Pues en esta población llega un momento que ese muro acaba y comienza la pared de una casa. Es decir, el tren pasa pared con pared con las casas. O sea, es tremendo, es tremendo. Es tremendo. Os lo voy a mostrar. Para que os lo podáis imaginar, ¿vale? Fijaos. Imaginad que esto sería la, la pared de la vivienda y aquí ya estuviera pasando el tren. Eso está pasando en una población de aquel lado así ¿eh? así literalmente es decir en esta parte iría ya la valla similar a la que estáis viendo ahí allí enfrente y llega un momento que la valla aquí la valla metálica se acaba y el tren pues tú lo, tú lo ves pasar por aquí así en serio en serio, es... Pero, claro, ¿qué sucede? Que la gente ya tiene, ya está acostumbrada a ver eso. Entonces, en la alcantarilla están buscando, están buscando más personas que se impliquen que se impliquen en, en la protesta. Para hacer que el tren vaya por fuera de la alcantarilla. Que el tren no vaya por ahí. Y el paso a nivel, bueno, este paso a nivel de aquí de Murcia, es vergonzoso... Tiene 12 pasos, pero es que el de tiene 4 pasos. Y, y muchísimos trenes no paran y van a una velocidad impresionante. Eso, uno de los próximos miércoles, de nuevo, voy para allá con la plataforma El Tren por Fuera de cantarilla con Josefo, Isa, Conchi y os lo muestro. Y os lo muestro, ¿vale? Vamos primero para allá y luego para acá. Pero es, eh, es, es que es horrible, es horrible, es, yo cada vez que voy se me cae el alma al suelo, al ver eso y bueno, pues aquí la imagen, pues ya la veis, eh, esto sería, esto sería lo que la gente quiere Tener una calle para poder cruzar, mañana cuando bajes a, a la calle, o esta noche, cuando bajes, te detienes un momento en el semáforo, en el paso de cebra, e imagina, esto que estoy, voy a hacer yo ahora es lo que están pidiendo la gente de Murcia hace 30 años, poder cruzar la calle. ...en libertad... ...es un gesto... ...es un gesto que hasta que no... ...hasta que no nos lo prohíbe... ...no le damos valor... ¿eh? ...pero cruzar la calle... ...simplemente... ...y aquí no solamente... ...no solamente está este paso a nivel... ...que por cierto... ...pasa mercancías peligrosas... ...y una vecina ha hecho un vídeo... ...que ha sido viral... Has, has, ...está siendo viral... ...en, en Facebook mostrando es el tren de mercancías pues la gente lleva 30 años luchando para que esto lo quite Seis años todos los martes y ahora resulta que desde el 12 de septiembre pasado estamos todos los días todos los días, ¿eh? pero son 30 años vale que son 191 días seguidos 191, pero son 30 años, casi 30 años, 29-30 años, lo de, Murcia, lo de Murcia es impresionante y, y va a sentar un precedente. En Murcia los políticos, los que vengan o los que regresen, si es que vinieran los mismos, van a saber que en cualquier momento la ciudad se puede revelar y el precedente es impresionante. ...vamos camino de los 200 días eh... ...se dice muy rápido... ...200 días eh... ...200 días es que tú intentas recordar... ...dónde estabas en... ...el 5 de noviembre... ...el 10 de diciembre... ...el 14 de enero... ...el 18 de febrero... ...el 20 de septiembre... ...el 8 de octubre... ...da igual... ...aquí estábamos todos los días ¿sabes? ...todos los días estábamos aquí... ...todos y cada uno de los días... ...y están grabados, están retransmitidos... ...están grabados porque la gente somos los medios. Aquí aquí no hace falta que vengan No es que no haga falta, es que no viene. Y la gente se ha empoderado digitalmente. Se ha empoderado mediáticamente. Y ahora tú estás viendo y estás informado de primera mano. Y puedes preguntar, puedes que pueden responder los protagonistas y tener la información tal cual es, tal cual es, ¿Eh? yo os voy a RT mirad respecto a los respecto a compartir respecto a compartir os comento una cosa hay que insistir, A ver. hay que insistir, hay que ser insistentes, ¿vale? igual que Coca-Cola, cualquier marca se anuncia una y otra vez, una y otra vez, igual que ves un programa de estas de tertulias políticas y te ponen las mismas imágenes una y otra vez, una y otra vez, y te hacen el mismo resumen, una y otra vez, una y otra vez, y el mismo titular, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántas veces habrán mencionado hoy ...a cierta política que parece ser que ha falseado su currículum... ¿Eh? pues una y otra vez, una y otra vez... ...pues que no nos dé vergüenza, no nos dé vergüenza... ...y vamos a compartir una y otra vez... ...porque a cada hora hay personas diferentes conectadas... ...o la misma persona ve el mensaje varias veces... ...y cuando algo se repite es porque es importante... ...seguro que bebes varias veces agua al día... ...por qué, porque es importante... ...y si es posible, porque estamos en un país que que Por desgracia no lo es, pero comes varias veces al día. ¿Por qué? Porque es importante. Entonces, lo que es importante hay que repetirlo. Y hay que repetir que en Murcia la gente lleva más de seis meses, más de seis meses luchando, más de seis meses, todos los días en la calle, todos los días, quitándose un poquito de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza. Y eso es muy importante compartirlo. Es una manera de que aunque estés lejos, aunque estés en otro país, por ejemplo Sergio se conecta desde Costa Rica, se conecta gente desde Santiago de Chile, desde Ciudad de México, desde Holanda, desde el Reino Unido, desde donde sea. Es importante porque estás transmitiendo un mensaje a la gente, a tu gente de allí, de que las personas, la gente lucha. De que en una parte del mundo la gente lucha. Y lo grave es que no es solamente Murcia la que lucha se lucha en muchos sitios pero cómo damos con esas personas que están, re, que están retransmitiendo, que están comunicando que están compartiendo, no es fácil no es fácil la gente, somos los medios pero igual que hay medios pequeñitos que poco a poco van creciendo en, en audiencia con la gente pasa lo mismo pero tú que ves esto, tú que ves esto eres parte de esto, tú ya eres parte de esta revuelta de la, de la huerta ya lo eres hay que ser constante hasta la saciedad. Mucho ánimo, Murcia. Observatorio, Muchas gracias. Vamos a desconectar, nos vamos a ver mañana. Y nos despedimos con un fuerte abrazo, una abrazada a Cataluña, que en los últimos días nos está mandando muchísimo apoyo a todas horas, a todas horas. ...y también desde Galicia, por ejemplo... ...desde Galicia hay much, muchísimo apoyo... ...también... ...desde Andalucía... ...ha habido siempre, porque Granada está sufriendo... ...una situación... Eh, ...también muy parecida... ...bueno, de hecho ya tienen muro y, y... ...están más de mil días sin tren... ...y desde Extremadura... ...también está comenzando a haber apoyo... ...porque allí llevan una lucha... ...por el tren digno... ...tener trenes, trenes dignos... Entonces, desde Extremadura también está aumentando muchísimo el apoyo. Conviértete en un embajador, en una embajadora de esta revuelta de la huerta en tu ciudad. Y comparte. Nos vemos mañana. Una abrazada a tu tom. Fin de Hasta mañana.